Residentes en el ensanche Los Toros de esa ciudad cuiden a la alcaldía de este municipio de San Francisco de Macorís el acondicionamiento de sus calles, las cuales, tal y como se observan las imágenes, están en condiciones precarias. Bueno, lo primero es que el agua está destruyendo las calles, entonces lo que queremos es que el síndico ahora, que ya él está trabajando en la ciudad, queremos que venga a aportar también aquí a este sector, ya que nosotros trabajamos por él. Y no hace falta que la calle esté arreglada, porque somos seres humanos y pensamos vivir igual que los demás. Allá arriba se derrumbaron unas casas cuando, cuando vino la lluvia. Entonces, queremos que, poder, que se ocupen ayude en eso. Los, los más grandes sitios tienen que caer los otros caballitos. Ustedes han visto ayer cómo andaban por aquí, con ustedes o sea, los gafas, esto ¿no? daba pena. Las niñas hembras con un pequeñitos chiquito pegaban al hombro Y uno está cansado de, de, de hacerle llamar a la autoridad y que venir venir nunca vienen y queremos que vengan a ver aquí nosotros. Las calles, nos pero peleando. cuando llueve, es imposible para no, Ni en un buscar, pues, pues, hay que dejar de ir a trabajar. ¿sí? Porque no podemos salir en los pies como ¿Se han reunido ustedes con las autoridades? Sí, han venido aquí a autoridad. ¿Qué le han dicho esto? Que vienen a arreglar y que nunca vienen, nunca llegan, nos quedamos esperando y que... Y vienen a traer material y cosas y nunca se ven, nunca ni un sitio. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.